Serían novedades en Edunhor este afilador de cuchillos eléctrico Ideal para lo que sea restaurante, la casa de comida o algún chef Dos cuchillas de afilado y dos cuchillas de no, asentado verdad, O sea verdad, que está te está... asienta, te afila y te asienta eh? al mismo Se tiempo Buenísimo ¿Eh? Está en oferta Tiene más que consultar nuestro número de WhatsApp O por Instagram o por Facebook